Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey, hey. y no te imaginas lo que esperes tú llegar. Escuchar melodías y en ti pensar. Despertarme a tu lado y preguntarte cómo estás. El sol de septiembre entró por mi ventana. Agarré el celular, era las 10 de la mañana. Me dijiste qué hacemos hoy, bebé. Te respondiendo. A buscar. Salimos de viaje sin tener un destino Nos llevamos equipaje, no elegimos camino Lo único que traje fue una piedra sofino Para escribir poesía mientras estoy contigo arte rosa y bombones de corazón Para escribir otro tema y sacar esta canción oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rechar tu pelo y vestirme para la ocasión Que si se algo esa noche sea conmigo oh, oh, oh, oh, oh, oh. No no Y no te imaginas lo que esperé tu llegar Escuchar melodías y en ti pensar Despertarme a tu lado y preguntarte Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Pienso que hacer si no estarías vos Que lloraría, no hay una excusa mejor